Muy buenas a todos, chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí bandolero 7.0 Viajero espacial Seguimos aquí en No Man Sky Ahí el ayudante, tú, ¿dónde va ayudante? ¿Dónde va hombre? Ven para acá <ríe> Chelo, el gaito amarillo Vamos a ver con el ojo y la historia A ver cómo avanzamos aquí En la historia, ¿vale? Venga, vamos a por uno, Gek. Casa. <ríe> bueno, tengo la palabra prendida La de casa. Venga, a ver esto. Tenemos que transmitir los datos al cliente en una terminal de comercio. Así que vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Escaneo histórico en 4D en curso. Ojo ahí, ¿eh? Genera el artefacto completado. ¿Aceptas cargarlo en el almacén de datos arqueológicos? Sí. A, ver, vamos a los datos. Venga. Mufología impenetrable. Objetivo completado. Y sí. Vamos a ver ahora. Sí, tú crees. Regresa con el agente de misión Encuentra un agente de misiones a bordo de una estación espacial. Pues vamos para allá. Y tengo otro de esto de. Aquí tengo otro o es el mismo. Será el mismo. estación espacial será allí. ¿Vale? Venga, pues. ¿eh? ¿Tú qué? El escenario este vamos este mismo bueno vale hablamos contado así nos dan ayudita con el dialecto vale Mira este qué graciosillo hacer regalo Pues si no tengo Ah, vale, este no, no, no rechaza directamente No, no... Vale, vale Este nada, esto no nos ayuda Por fuera ¿Y tú? Ese ya hemos hablado con él Con este El enviado comercial Y ya nos vamos de aquí Vale Ah, vale, este para mi terminal agrícola venga, pues venga, aceptamos <ríe> Estupendo Ya tengo comprado el manipulador de alimentos. Así que. Quizás podamos hacer alguna comidita y tal. Vale. vale, hemos contratado. A se llama ya hemos con él. Yo creo que ya no hay más nada por aquí. A ver, este. Ok. Amigos. Son todos mis amigos. <ríe> Venga, vamos a ver. Está consumido. Hay que. ¿No? Seguimos con los GEC. Ok. Vendemos Lo feromonas. Pues muy bien. Un montón de naves. Aquí vienen y van. Puestos de comercio, ojo, ¿eh? Estos son interesantes para, para comprar naves, ¿vale? Porque vienen un montón de naves. Si necesitáis comprar alguna nave, ya sabéis. Vamos a venir a algún puesto de comercio y... Pero claro, necesitáis dinerito, ¿vale? Si no, poca leche Vale, vamos ya del planeta este Helado Estoy Harto ya del planeta helado Vámonos Ahí vamos Hay que ir a la estación, o sea, sí, a la estación espacial Fuera del planeta, ¿vale? Venga, bueno, vamos para allá A ver Ese es mi carguero allí vamos para allá salimos aquí fuera de la atmósfera vale ven y ahora nos dirigimos a la estación un poquito lejito pero bueno no hay nada fuera de nuestro alcance a ver a ver si la pillo ok afuera fuera del planeta Aquí estamos ya Pues esta no me suena de haberla visitado, a ver Vamos a ver Está chulísimo el juego, eh a mí me encanta No sé qué os parece a vosotros Venga, estación menor Just not the hot Ok Salimos, buscamos al, al de las misiones Le doy a este Le podía estar de correr en, en el L En vez del el R Este para correr el, el R Bueno, vale, vamos a entregar la misión Venga Vamos a ver Misión completada Vale esta misión Ok Una de dos Vale, necesitamos otra Pues nada Hablar con él Y tenemos que hacer otra de, de los que, ¿vale? Saqué una cosechadora planetaria Vale, esto creo que no lo he hecho nunca Pues nada Al lío Problemas inquietantes Cliente mudanza acá, sociedad anónima Qué bueno <ríe> El cliente necesita obtener un objeto de una fábrica situada en un mundo cercano Ten en cuenta que el propietario de la fábrica no ha aprobado esta acción El cliente dejará tu elección el método de acceso Tan solo asegúrate de conseguir la información solicitada Vale, que lo hagamos como queramos Pero que... Que consigamos la información De acuerdo Tengo, ¿no? no eh. Nuevo rango. Ojo ahí, ¿eh? 8 de 9 ya. Poca broma. Dragón Azul, JM. El preferido. <ríe> Somos el preferido. Venga, vamos a ver. Los, los de estos del traje y tal. Y a ver la misión. No me sale. Ahí, roba secreto. Ganado del objetivo, muy bien requerirá el uso de la fuerza Bueno, con todo esto tenemos que hablar también Antes de ir para allá, a ver, ¿este qué pasa? ¿No quiere? Lejero. A ver, un momentillo Cambiamos la vista de cámara Ok, ¿tú qué pasa? Nada, ¿no? Estás ahí Este, el ayudante Una cosita rápida, hablamos con ellos Necesitamos ayuda Amistad. Benevolente. Mandolero el benevolente. Ven nuestro Valario. No sé ni lo que significa Valario. Valario. Encima vamos a aprender español y todo. Vale. Seguimos con lo que es Anomalía Eso sí Anomalía espacial Vale Ok Seguimos Una amistad son nuestros amigos Estos son muy chungos A ver Energía El Terminal de comercio Ya ni lo miro De momento Vamos a hacer La misióncilla esta Se alargan bastante A ver Venga A ver lo que tardamos en, en saquear La fábrica Ok Olfativa Luego hay que estar atento aquí Que hay datos de navegación ocultos en las mesas algunas veces Vale, aquí no es el caso Pero suelo haberlo Así que hay que estar atento Venga. vamos a ver ¿Qué hacemos? No, porque no Pues a ver esto el supervisor Vale Este mismo es misterioso A ah, nosotros Un Corvax que es de otra raza alienígena Venga Ahí le podemos dar carcasas a Corvax Tenemos por ahí, ¿vale? Estupendo Vamos a ver Le damos más carcasa. ¿Queda alguna? Sí. Oh. Le doy al X al taco que le trae. Venga, ya no tenemos más carcasa. Le solicitamos ayuda y le damos al corban mismo. Antepasado. Muy bien. Espeazo, naves guapas que hay por ahí. Aquella está chula. O sea, la nuestra topedia pero bueno a un transbordador que lleva bastante espacio esta está guapita a ver vamos para arriba con ese traje a ver, aquí hemos estado ya eh, sí está en rojo como hemos estado vale vale pues nada nos vamos con la música de otra parte y allí que tengo un, otra misión ahí ah esta es la que tenemos que hacer vale vale para secretos industriales creo problema inquietante, sí, sí, sé. Echen vistazo por aquí, parece que no hay nadie. Nada por aquí, nada por allá. Allí, dato de navegación cristal, ¿vale? No se le ha da dado o nanita o datos de navegación. Pero bueno, llevárselo. Ahí está, dato de navegación. Y luego aquí había gente metida también, pero no sé, nos vamos ya. Vale, hay más datos por aquí. Por la mesita esta. No veo. El chatarrero. Aquí debería de haber, pero no hay. Bueno. No sé si hablar con este otra vez, tío. Ah, de momento no. Ya hablaremos con ellos. Con el chatarrero. Vamos para allá. Para nuestra nave. Ok. Salimos de aquí. Nos vamos directo al espacio. <ríe> Planeta con escarcha. Otra vez aquí. <ríe> Planeta con escarcha. Madre mía, chavales. A ver cómo tengo el traje de escarcha. Uh, eh, lo tengo mal. Vale. Esta es la que está super cargada. Vamos, vemos. Ok. Igual me conecto. Silencio al frío. Unidad de convención de hielo. Mejora significativa. Yo creo que esta es la que hay que poner, ¿vale? Esta es la que más nos protege, creo, eh Vamos a ver Y aquí tengo más, esta la podría Vamos a ver, aquí tengo ya un montón Ya, eh, ahí descubierto de, de Espacio para seguir instalando tecnología Vale mm. Lo de los traductores La membrana esta De ventilación, podría estar bien Propulsor acuático me, me da un poco igual. De momento. Luego lo del cohete comercial no lo, no lo he hecho todavía. Vale. Supongo que lo haremos en un futuro. Reciclador de no puede estar bien, tío. Lo de clase C. Pero bueno. No sé. Instalamos a este. Mi tanque de soporte vital, ¿vale? Más bien. Ven. Instalado que debería de estar ahora aquí junto con esto a ver cómo lo hacemos mm. el guante Para acá y este el ciclador de sieno para acá vale se conecta con esto este creo que no está conectado no sé por qué vale a ver me voy a quitar el traductor Voy a poner por aquí mismo. <ríe> y voy a ver, voy a ver. Este, a ver, el derivador de No sé, conecta con esto, no sé por qué. Energía de panel solar, un 2% nada más. Buah. Vaya rollo, se da un 15% por lo menos. Bueno, no sé. Vale, ahí seguimos con esto. Con nuestra tecnología. Bueno, y el trajecillo lo llevo ya y un poquito también. Una fije viking, una bola de gravitinio. A ver. ¿Dónde está mi bola de gravitinio? Aquí. Vale. Ahí más o menos. Tengo que mejorar un montón todavía, ¿vale? Me agarró el secreto. De nuevo? Industriales Vamos para allá, a ver Motor de pulso no disponible y podemos comprar fragatas de estas No tengamos dinerito ay que vienen los Los meteoritos Vale Y vienen los meteoritos mega motor de pulso ha llevado un hipercúmulo de tritio y todo <risa> bueno a ver cómo hacemos esta misioncilla vale seguramente por la fuerza imagino veremos vale, a ver cómo nos sale la cosa ok ahí vamos entrando en la atmósfera poco a poco y a ver si sobrevivimos a esto son de las misiones que más me gustan a mí pero bueno vamos a ver lo bueno es que son variadas vale son variaditas las misiones entre misión y misión está muy bien yo tengo ahí un montón acumulada de, de secundaria pero bueno estamos ahí también con las principales así si completamos la misión que es esta que nos falta Podemos hacer algo gracioso. Mira, ahí parece que hay, hay para aterrizar y todo, ¿vale? Vamos ahí aquí, creo. Ok. Mira, mira, mira, cómo coge ya ondita la nave. <ríe> ahí, ahí. Si lo doy al cuadrado, todavía no. Hay que aterrizar ahí. ¿Vale? Y luego ya nos vamos a ir para el otro lado porque está cerquita. ¿Qué brilla esto. Esto es para, la, para llamar a la nave, creo. Venga, a aterrizaje. Perfecto. Lo malo que han planetalado otra vez, pero bueno. Ok. Bueno. Ya cargaremos la nave cuando lo necesite. Ahora hacemos un guardado manual y tal. Ay, mira, hay por allí otro pulpito. Un pulpito congeladito. Ok. Hay gran variedad de animales, ¿eh? varios pintos, ¿vale? Está gracioso eso también de ir Investigando animales Incluso los podemos domesticar Así que está muy bien Tener nuestras mascotillas y todo Mascotas que son monturas en verdad también Y les podemos también Sacar comiditas ¿Vale? Así que hay que estar también atento a eso Os digo que es un juego muy completo No sé qué os parece a vosotros Pero ahora en 2023 Yo creo que es un juegazo, eh Así que bueno Problemas inquietantes Vamos a ver Dónde nos sale la jugada, ¿vale? me a bichito los bichitos estos Noventillo Sí, estos los tenemos ya Bicheado Tenemos que ir ahí Cuidado con los centinelas <ríe> Menudos son los centinelas ¿Hemos estado aquí ya o no? Sector desconocido No, no, aquí que vamos a estar, vamos a estar? Vale, al menos este sector no Venga, vamos a recargar el traje Vale Uy Qué gracioso, ¿no? El sonidito ese A ver Estamos bien, ¿no? Ya Sí vital 99 Venga Ahí los bichitos Mira la navecilla Bueno, me había dicho que hicieron barrido de esto No, ¿O ya No Tiene una disponibilidad actualmente Ah, no, vale Pues no sé por qué Me la ha quitado Vale No era aquí, ¿eh? Ah, sí, sí, sí, es aquí, tío es aquí. Ahí está. Antarrayo. A ver, pues esto lo vamos a tener que destruir. Creo yo, la puertecilla está. Sí, míralo. Y el centinela va a venir, pero vamos. <risa> vale. Bueno, pues vamos al lío. Ya estoy detectado. Adentro. Ok. Bueno, hay que hacer esto bien. Hay que hacer esto bien, ¿vale? Ahí están los centinelas que me están buscando. A ver, tengo el pasearlas por aquí. las dos. Abierto. Mientras, a ver si perdemos los centinelas. Por lo menos, pase el tiempo ahí. Y que dejen de buscarme, ¿vale? Tanta plantita, ¿no? Vale, fuerza centinela desactivada. Aquí hay otra puerta de ala Pasar las dos ¡Ojo! ¡Ostras! ¿Esto qué es? me dará da daño, ¿no? No no ¿Eh? Vale, esto es otro de estos que necesita recuerdos, creo, ¿eh? Sí Se requiere recuerdos, no tenemos, ¿vale? Hay varias cositas de estas que no... No las he conseguido todavía Al menos sabemos que está ahí eso Ven. Eh, mira dónde está el centinela El tío loco Se nos ha colado Se nos han colado, tío Los centinela aquí Madre mía <ríe> Voy a hacer una grabación Creo, manual ¡Ojo! Que está el cuadrúpedo y todo Ahí la leche que le han dado ah, Vamos a ver Grabo otra vez Por si no me sale bien Deberíamos llevar también Lo de La baliza esta de guardado, tío Deberíamos hacernos con una Vale y, y utilizando Lo que pasa es que es un espacio más Tenemos que llevar en el inventario un rollo Bueno, nos metemos aquí Salimos y hacemos un guardado automático De esto, manual mira cuadrúpedo este Bueno, que en esta partida no tengo yo a mi A mi dron Vale, la tengo en la otra bueno, vamos a ver esto. Si no me atacan, a ver qué pasa. Vamos a ver. Edición de tera. Necesito los documentos. Venga. Dámelo y me voy de aquí. Vale, descargar datos. Ojo. Que me voy, ¿eh? Ojo, oh, que me voy. De aquí que hay muchos centinelas. Ya ves. Chaval. Oh, y easy. Me esperaba más complicado, ¿eh? Un mineral no identificado. Ok, este escaneo. Lo que pasa es que me dan muy poca unidad, es lo malo, chaval. Es lo malo. Pero bueno, echa un vistazo por aquí, por el. Arranco este. Depósito de diosita, que no sé cómo andaremos. Los módulos, tecnología. Y sal, ¿vale? Eso que es. Maquinaria dañada. Va, que le den a la maquinaria. El eliantemo, los centinelas por ahí Y nos vamos ya No, le dimos vuelta Venga, nos tenemos que ir al mapa galáctico ¿Qué me estás contando? No me fastidia. No me fastidia que me tengo que ir del sistema galáctico Pues tiene toda la pinta, ¿eh? Porque no me sale en el mapa Bueno A ver, haremos caso a lo que nos dicen, ¿vale? vale al espacio ahora vale, con un problema inquietante porque no puede volver a la, a la estación espacial y yo a ver encima me sale el simbolito ese azul será aquí en el planeta o qué tío no tengo ni idea está allí mi carguero la estación está ahí pero dice que está en otro sistema galáctico tío como me... Mapa galáctico, le tengo yo miedo, no lo tengo muy controlado. Mira, y los tres soles, ¿eh? Uno azul, otro rojo y otro amarillo. A ver, aquí. Mapa galáctico. Activo de la misión. Ubicación actual. A ver, entonces, no sé por qué me tengo que ir de aquí, no lo entiendo. Vale. Si tengo ahí lo de despertar, ¿eh? ¿no? A ver. Esa es la estación de la, la... Que no lo queremos. El agujero tampoco. Y no me enseña la, lo de la misión actual. Esto tiene que estar más bugueado que yo. Vamos. Y me entero que no. Con la misión... hay problema inquietante hay ni problema inquietante. Esta era, ¿no? Se está recolectando el planetario y roba los datos. No lo he hecho ya. Vamos a ver. Toda la misión Estas secundarias que tenemos que tiene que ser esa? A ver Venga, no veo la estación espacial Vamos para allá, venga Estamos con este, tío No sé por qué me decía Otro sistema galáctico y tal Metemos yo ya El, el mapa galáctico Venga, aquí estamos ya Vale damos aquí un par de impulsos Me choco Venga Vamos para adentro Viaje más allá del universo Esto es increíble, chavales. Patrón en el tiempo Venga, a ver si... Vale. El coleguita que está por aquí. Ni escalera ni nada. Vamos volando. Venga. A ver. Este hombre. Venga. Cosechadora planetaria, dice. Yo no la he visto la cosecha. ¡Eh! ¡No! ¡Odio! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡Ah! ¿Qué me parió? Pues no, no salió bien la misión, eh. Me cachis, creo que lo ha liado, tío. En vez de entregarla, le... ¡Qué mal! Hemos abandonado el problema inquietante. En vez de entregarla, no sé. Quizás si estuviera en otro planeta, no lo sé, tío. Chavales. Vamos. Vamos ya. Me pido ahí un gran error, pero bueno. A ver. Vamos a tener que hacerla de, de nuevo, nuevo, creo yo. Si la mago el 20 había salido la misión. Vamos a ver ahora. Depósito de recursos seguro, ubicación aproximada. Tenemos que bajar y... ¿Cómo que no despejada? Si no hay más que nieve. Activo alineado. Ya estamos. A ver si veo algo por ahí. Ahora ya... Está muy lejos. No me ha dicho que está. A 282 metros. Bueno, vamos por ahí. A ver. Tiene que estar detrás del monte ese, digo yo. Vale. Estos están descubiertos todos los animalitos. A ver. Y qué gracioso el cangrejillo ese, ¿no? <risa> Vamos a ver. Tengo yo aquí mi criatura. Eh. Vamos volando. Esto corría un montón, desde luego. Podríamos ir volando con la mariposilla, imagino Venga Tenemos aquí unas palmaditas <ríe> Y la montamos Ok Y ya tenemos ahí Nuestra montura ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba, vamos! Ok amo y todo <ríe> A ver, debería de Sí, ahí me sale como un simbolito azul. Lo ¿Hemos perdido el simbolito azul? A ver, un momentillo. Puedo cambiar la, la vista. Ahí, que nos veamos. Las caras. A ver, vamos a ver. Que lo mismo me paso. A ver. Planea, planea. A ver. No veo nada por aquí, ¿eh? Baja, no me acuerdo cómo bajaba ¿eh? <ríe> Me bajo yo Vamos Ahora para allá 530, tío, ahora me dice que 530 No puede ser Leche vale, que le han dado Se está quedando conmigo ya, este No entiendo Lo mismo puede estar para allá que para acá Ay, qué leche, tío que ser otro nada para abajo El visor este 500 y pico, tío Como no sea por allí, no entiendo No veo nada Por allí, vale Ningún edificio ni nada No pues los tenemos, ¿no? pongo pues no No los tenemos, pues hay que escanearlo, ¿vale? Ok Ahora sí 3 de 6 Bueno, no es lo que venimos precisamente ¿Tú qué? Ok Vamos escaneando aquí Y voy a llamar a mi nave, creo, ¿eh? Me parece Que no lo veo claro, tío El Objetivo alineado por allí No hay nada Depósito Me he ido a la Para instalar los depósitos seguros Sí, la leche Voy a recargar, ¿no? Aquí Cargamos ese traje Tan lejos está, tío 522 metros, hombre, claro A puede estar por allí, que por aquí hmm. Ahí Vamos a ver Machambistacillo Voy y esto Encima me dice que para acá Allí hay, allí hay dos asentamientos Tiene que estar por aquí, tío Eso me ha engañado a mí <ríe> Y se ha quedado conmigo Vale Vale, aquí hay algo Para ¿Vale utilizar o qué Centinela pero No creo que sea aquí el sitio, precisamente Ven Saqueador, aterrador, dice Vale Clave pasearla cuidado con los A los centinelas Aquí, metal Al carguero Dice que ahí, ¿eh? Vamos a tener que destruirlo ahí está esto lleno de De tinelas, Es lo malo En el de antes, al menos Me podía esconder de ellos Aquí no, no me voy a poder esconder, ¿eh? Como no me hago una cueva o algo Van a venir a por mí Vamos a hacer aquí una cuevita Pero lo malo es que si me hago el manipulador Igual me pillan también pillan también, hay que hacer una cuevita por aquí que no nos pille a ver, manipulada manipulada, vale y cuidado que no nos pille pues estoy viendo uno muy cerca, vale no, esto no, manipulador, sí, sí el terreno a mí funciona el manipulador ahora vale, tengo que hacer aquí una pequeña cuevita por si vienen los... Unas centinelas, ¿vale? Yo creo que así estará bastante profunda. Y... Bueno, que no nos vea. A ver si le hago aquí un recodo. Recultarnos más, digo. ¿Vale? Meternos aquí que no nos vea. Vamos a ver, porque va a estar complicada esta. Vamos a ver. Esta misioncilla, a ver cómo la hacemos. Encuentro destruye el depósito de recursos 5. <risa> Con los centinelas aquí se va a complicar la cosa, chavales. Vale, se <ríe> sí, va a complicar baliza de navegación. Ya le hemos dado, ¿no? A la baliza antes, ¿no? Sí, a los, a los centinelas no le va a hacer gracia que yo esto, ¿vale? De... A los centinelas no le va a hacer gracia. Yo me voy a tener que meter en la cueva. Ahí está mi cuevita. Que la situé. Están por aquí investigando ya. Ahí es. No, sí, ahí es. Ok. Pues vamos, lío. Madre mía. Si yo era llevarnos los de aquí, tío. A ver. Si me pongo a investigar esto. Lo que sea. Porque cuidado con la planta. Mira. Si eh, disparo aquí o lo que sea ¿Vienen los de estos o no? No viene. No viene, no viene, no viene. Mm. Está no identificada No es lo que quiero, pero bueno No me sale yo un puntillo rojo Aquel Aquí y Quiero atraerlos para acá de alguna manera A ver, clase de extracción Ven ¿Vienen o no vienen? Ahí vienen Ahí vienen, corre, bandolero. ¡Ay, que me come la planta! <risa> ok, porque ahora tengo que destruir eso mientras van para allá a ver si. No sé. Manipulador, lanzarrayos. Venga. Está destruido. Vámonos para la cueva. Y vienen. <risa> que vienen. Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen? Vienen? Vienen? vienen. Ahora voy, ahora voy con el agente. Ahora voy cuando se mataron centinelas. Que si no, lo no, ven, nos persiguen ahí. ¿Dónde está bien huevita? Aquí. <ríe> Aquí estamos, chavales. Uf. Y ahora para que se desactiven, ¿vale? Un momentillo, disculpa. Pa, ya estoy por aquí Cosas directitos Bueno, al menos le hemos dado tiempo ahí a los centinelas Para que se nos vayan Ok Y ahora sí podemos regresar con la gente de misiones A volver de una estación espacial Eso es lo que yo quiero Que no me mande otro, otro sistema galáctico ni, ni historia rara Venga, que no sé por qué me ha pasado eso antes Vale Venga, salimos, buscamos a, a, la, a la nave y... Yo, estamos por aquí Es que si nos fuéramos enfrentados y a las centinelas lo pasamos muy mal Porque las centinelas No paran de venir Y luego como acabamos la nave Nos persiguen por el espacio Ya están aquí Pero no Mientras no coja Minerales Ni nada de eso Ni dispara a las criaturas No me hacen nada Las centinelas Hay que portarse bien Me grabo otra vez Antes de irnos lo importante es <ríe> grabar ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver. Ahí estamos Si alguien quiere que le ponga nom su nombre o algo A, a una estación espacial o algo Me lo diga Se pueden cambiar los nombres de casi todos De los planetas temas estelares, naves espaciales, de todo Venga, vámonos A la estación espacial ya ¿Dónde está eso? Allí, joven vale Para allá A regresar con la gente de misiones pues No he visto por aquí ninguna anomalía espacial Podríamos llamar nosotros Nos hemos quedado sin turbo justo a tiempo, a ver, a ver. Vamos para aquí Por aquí Momento automático. Y para de Ven. Tenemos que irnos aquí a mano izquierda. Esta vez voy a ir por la escalerilla. malas personas normales. Ven. Vamos a ver. Hola, amigos. A Misión completada. Venga, no la fastidiamos como antes. Completar misión. Eso es lo que yo quiero. Ven. Vale. Ven. Objetivo completado. Patrones en el tiempo. Cumple contratos para el GEC. Perfecto. De la historia principal. Y ahora a regresar con el cartógrafo GEC. A ver. Tenemos por aquí. Ahí está. Primera misión complicada esta de los cartógrafos. Dice, ah, has conseguido que me haga rico, amigo mío. Sé cómo sois tú y los tuyos. El intrépido viajero, el que cumple los contratos. ¿Crees que eres un líder? ¿Crees que eres un líder? Dice. Hay quien combate las guerras con armas y miedo. Pero el poder no es solo fuerza. Es comercio, incentivos, información. Una unidad unidades suficiente Otros cambiarán el mundo por ti Sin darse cuenta siquiera <risa> Vamos a ver ¿Qué le preguntamos? ¿La historia de la obra ¿El poder o la avaricia? Bueno, vamos a ver el poder Poder Si acabo de hablarte de poder, ¿no? la <risa> voz del que uh, A ver La primera progenia Yo qué sé le pregunto al primer progenio El imperio vea es que una vez diezmó la Galaxia Y esclavizó a los Corvax, ¿De acuerdo? Sale de su historia Dice Ah, amigo ha ah, estado hablando con guerreros en ¿verdad? Siempre odian a los que Siempre nos humillan Negándose a olvidar el pasado No te preocupes Todo está bien Todo está en paz ah, a ver ¿Repitimos la pregunta? O... Preguntar a G Si se siente culpable ¿Por qué insistes, amigo? Los que son distintos ahora Gers no buscan Hacer daño No tienen maldad Los que han cambiado Uh -huh. Preguntamos: ¿Por qué? Tienes que saberlo. ¿Por qué te importa tanto, amigo? Está llamando chismoso. El que parece molesto por mis preguntas y me pregunta por qué me interesa tanto. Está claro que no le apetece hablar de los eventos pasados de su especie. ¿Es vergüenza lo que veo en su ojo o es algo más? Vale, podemos decir que a los corvas les importa. Venga. No, no No lo comprendes No te das cuenta Jamás se terminó <ríe> El gesto del gas comienza a torcerse mientras habla Y una dulzona feromona inunda el aire no, Respiramos Intentamos resistir Intentamos resistir Ya sea, todo una respirar pero es demasiado tarde Los gas no cambiaron Ellos invadieron nuestra alma ...parpadeo y me encuentro en el mismísimo Balarón. ...el planeta de origen de lo que es... permanezco de pie en medio del imperio de la primera progenie... ...presenciando eventos hace mucho acaecidos. Mi cartógrafo se encuentra a mi lado... ...contemplando lo mismo que yo con lágrimas en su rostro. ¿Vale? Veo corvas esclavizados trasladados de un estanque de desove a otro. En cada uno rajan sus propios trajes... ...y los cúmulos de nanitas... ...se derraman el fluido de lo que es embrionario. Madre mía, chaval... Por fin llegó a comprenderlo, la caída de los gays, su conversión al atlas, la liberación de los Korvax. No se trataba de redención, era revolución. Cientos de corvas sacrificando su inmortalidad, mezclando sus cúmulos de nanites con los gays no natos. Los gays no se volvieron buenos, se volvieron Korvax, Al menos en parte. Sus esclavos alterados alteraron los, los cerebros gays, modificando su naturaleza. Por primera y última vez, la convergencia corva disfrutó con el dolor del opresor. Vale Bueno, decimos que pronto serán libres. Me parece molesto por mis palabras No nos juzgues, viajero Que nuestros ancestros fueron, fuesen alterados Que no buscaran el bien ellos mismos No tiene nada que ver con nosotros Tan solo queremos vivir en paz Tan solo queremos ser felices Bueno, pues esto parece que termina aquí ya Al marcharme pienso detenidamente Lo que he descubierto Lo que liberaron a los corvas porque alteraron su biología Nada de revelación espiritual ni gran redención. Solo fue un interruptor en su cerebro, una alteración de su código genético. Ok. Muy buena, escorpión. Ahí, bueno. Gracias por pasarte por el directito. Saludito. Pienso en la simulación que me mostró nada, en su deseado cielo para el alma de Artemis. No era más que una falsa realidad de reglas arbitrarias y desconocidas. Madre mía. ¿Qué diferencia hay con la vida? Madre mía, chaval. Tipo completado, menos mal. A ver, ahora lo que nos pide, ¿vale? Vale. Bueno, habla con nulo sobre los secretos del pasado, ¿vale? Vuelve al espacio para localizar una holoterminal. Ok. De estas espaciales que nos sale ahí un holograma. Vamos a ver. Ah, prácticamente. No me lo veo en el mapa uh -huh, Qué raro eh, Muy mal A ver, a ver Aquí, también la red de portales, ¿vale? Tenemos que encontrar un holo terminal Y aquí los planetas y todo esto, ¿cómo vamos? Bueno, solo hemos descubierto uno, madre mía Ah, no, dos Vale, este aquí tenía... Tenía de todo, plata, oro y cobre Vale, vale, lo marqué ahí Para volver a minar o lo que sea Ok uh -huh. Esto es lo que tenemos descubierto ya Ahí las bases, entonces y en Memphis Que tengo dos bases Dos casitas Y todos estos sistemas estelares Que llevamos ya, pues ya tenemos Bastante, ¿eh? no está mal Ok Tenemos que seguir por aquí a ver el.. El holo terminal este va es por donde anda, no lo veo. Debería de señalármelo ahí en el. En la brújula. Tú que. Comerciante. No hemos hablado con él. Parece que no. Ve. otro Rex Monolito. Muy bien. Eh, eh, eh. Se pone... Es un graciosillo, a ver lo que es esto. A ver si está por algún lado la, la misioncilla esta. Toma, 150 seres vivos. Embajador del Novang Sky. Parece... Vámonos. Al espacio sideral. Vale. No veo la, la señalita esa que me tiene que salir. Muy mal lo lo terminal aquí tío si no me sale como ¿cómo voy ahí no tengo ni idea ah habla con uno lo escanea para localizar vale vale hay que escanear pues eso decía yo digo qué raro que no me salga ahora ahora buscar la señal roja esta a ver por dónde cae allí ok en esta de aleta visión sí ahí ya hemos estado tío ya me podía haber mandado a otro planeta que no conociera pero bueno, vamos para allá, ¿vale? Tengo las piratillas espaciales y vamos para allá. Está muy chulo, chavales. No tengo combustible, pero me da igual, pues recargo. Tengo aquí un montón de tritio y de pirita y... Bien, vámonos Ok. Y estamos antes, cuando llegamos a la estación espacial, estábamos casi sin combustible, ¿vale? Así que bueno, ya la hemos recargado. Vamos otra vez al planeta este Que tiene un montón de minerales Que hay que venir, ¿eh? Por eso lo marcaba ahí El planetilla este Lo podemos marcar mejor incluso Pero bueno alguna baliza O algo así parecido No sé Incluso el ordenador O cualquier cosa así Para marcarlo Vale Estamos entrando ahí En, en la atmósfera si nos entra la atmósfera, podemos cambiar también la, la vista. A ver, cambia la vista de la nave. Ahí. Y está más guapa. Ahí entrando al planeta. Ve. Esto es lo que no me gusta: que es ubicación aproximada. Tendremos que... Eh, eh, ahí hay algo, eh un edificio aquí también Vamos a ver Vale, a cualquiera de... De los dos Podríamos ir ¿Qué es eso, tío? Si es una nave o es una estación Vamos Una nave parece, ¿eh? tiene pinta de nave No sé ¿Y aquí me dejará aparcar o qué? Me dejará aparcar ahí Lisión, silver, gold, copper El planeta, ¿vale? Y varias torres y todo No sé yo ¿Vale? Ah, no, son minerales Pero ahí sí podemos aparcar Es Lo que yo quería, por ahí me pillaría lo otro Pero bueno, a ver si podemos Vale, sí, esa es Esta es, chavales Ah, la holoterminal terminal, ¿vale? Es esa La hemos detectado, ¿vale? Así que bueno, nos acercamos por aquí sigilosamente ¡Y <ríe> cama! ¡Ay, ay, ay, ay! <ríe> me la paso Estupendo Así luego cuando salgamos de despegar, no No nos gasta combustible ¿Vale? Mira, pues estupendo Vamos a hablar con, con Nulo A ver qué nos cuenta de su vida juvenil Espacial, ¿de acuerdo? Aquí lo bueno, cuando bajamos de la nave, pues Hacemos ahí un guardado Automático, ¿vale? Automático, guardado Manual, el caso Es que guarda Y bueno, vamos a subir Ahí a la A la torrecilla, ¿vale? ¿Qué os parece el juego, chavales? ¿Qué os parece? Naves espaciales Mascotas, monturas Tenemos un montón de sonaves también Muy chulas todas bueno mira, mira cómo enciende ahí la linterna automática Ahí, ahí, a veces falla Pero bueno, otras veces va bien <ríe> Depende cómo le dé a la A la linternilla, ¿vale? Está fiando la señal que hay aquí, ¿vale? Ok O lo terminal localizada, que hay allí arriba Todos estos los tenemos, los animalitos Queda alguno más, pero bueno, como no estoy yendo por los animalitos Tampoco no... Ni depósito ni nada de eso, ¿vale? depósito de oro, que todo eso... Me interesa A ver aquí Antes de ir arriba A ver, ¿queremos algo? Hola Aquí Restaurar escudo De eso traje, ¿vale? Escudo al máximo Vamos a la otra Al otro refugio Investigamos aquí Aquí hay un par de cositas Enciclopedia Ok Lata Eres una lata Custodio 180 palabras, madre mía, parece que estamos hechos ya unos pro aquí lingüísticos, madre mía, Vamos se llama el idioma este alienígena? Y mira que gracioso por ahí por el por el ventanal se ven los animalitos y cositas la mariposillas. Venga, vámonos, Vamos a lo terminal, ¿ok? Hay que subir un montón de escaleras. Aquí no hay para grabar ni nada. Sí, ahí hay para grabar, creo eh. Vamos, el exceso Aquí, para el carguero Mismamente Y vamos a ver qué nos da Nanites, muy ricos Vale Ahí para llamar a la nave Y aquí para guardar y trazar Bien Campamento de Nechoe Le voy a poner campamento de escorpión Le pongo campamento de escorpión A este de Nechoe. Aquí. ¿Quiere que le ponga escorpión. Eh, Campamento debe. de B... escorpión. De Campamento. Escorpión. Ponemos en español, ¿no? ¿No sabes? ¿No quieres? Pues ya lo tengo, ¿eh? Campamento escorpión, ya, ¿eh? Ya te has quedado con él, ¿eh? <ríe> ya te has quedado con él Ahí está Vale Ahí tenemos ya tu campamento Puedes venir aquí cuando quieras Os podéis unir a mí de esta, ¿eh? Os podéis unir No sé si lo tengo ya en... Sí, tengo el multijugador activado Podéis entrar a mi mundo Podéis buscarme <ríe> Ok Venga, bueno, seguimos aquí Vale, y guarda Que te hecho un campamento con tu nombre Vamos <ríe> ah, por aquí Ahí Me Engancho automático a la escalerita que no, no hace mala temperatura, menos 10 Buena temperatura para mí A ver, no estamos sufriendo ahí daño en ese traje ni nada No hay tormenta ni nada, ¿vale? Está haciendo una noche muy... Muy agradable Venga, vamos a ver con el oro este es Nulo Aquí el oro terminal Que nos salga aquí el... El holograma Venga, vamos a sintonizar con nulo No está, amigo para afuera Aquí lo tenemos, al nulo. Vale, hablamos con él. Eh, que está grabando, cuidado. Está bien, dime qué viste, dime qué has descubierto. Ostras, lo acusamos, tío. Vamos a acusarlo. Ah, vale, que el nulo este lo sabe todo. ¿Sabes qué? ¿Cómo voy a decirte que es el mismo que tú? Si no me lo han contado, dice... <risa> Pero me lo estoy oliendo, que te veo las intenciones. Le cuento a Nulo todo lo que he descubierto. Le hablo de la cruzada de viking contra los centinelas. De cómo casi lo consiguen, tan solo para que la barbarie de la primera progenia Gek hiciera retroceder a los centinelas a la galaxia. Descubrí cómo los Gek destruyeron el planeta de origen de los Corvas. Y cómo esclavizaron, aniquilaron a los supervivientes. Durante años los Corvas... Trabajaron muy duro para sus opresores, hasta que el imperio se derrumbó y recuperaron la libertad. Entonces los Geck comenzaron a adorar al Lala. Pero también aprendí algo distinto de los Geck. Ellos no se redimieron por propia voluntad. Un gran número de corvas se sacrificó, lo que no han contado antes, mezclando la nanitas de su sangre con innumerables Geck aún no nacidos. Su impulso comercial es una simple evolución de su ansia de guerra, unas cuantas señales incrustadas en su cerebro. Vale <ríe> Pregunta a Manu lo que sabe Venga, a ver que sabe Nací para viajar, para salvar estos mundos Para catalogarlos, para darle un nombre a cada criatura A cada planeta Los cielos eran míos Prácticamente lo que estamos haciendo nosotros, ¿vale? Estamos haciendo eso Lala me dijo que jamás Podría verlos todos Eran demasiados, así que hice lo que tenía que hacer Desafié a la eternidad Contemplé a todos los mundos de mi universo y regresé el antelarla Le conté mi hazaña Le pregunté si se sentía orgulloso de mí Se rió de mí, estoy seguro Me mostró un universo Me mostró un universo tras universo Cada uno con otro viajero Igual que yo Igual que nosotros No era especial No era único Todo lo que tuve que hacer para llegar hasta allí Todo lo que tuve que superar No significó nada ¿Escuchamos o intentamos hoy? Venga, escuchamos, a ver. Si no, no... El otro oculta este Yo no mentí Quiero descubrir el fallo de la existencia Las fronteras entre los mundos están cayendo Y eso es malo para todos Bah, venga, esta misma He estado vivo mucho tiempo, viajero Sé tanto como sabrías tú Si hubieras visto las cosas que he visto yo Lo único que sé es esto El Atlas tenía todo el infinito para trabajar Y con pocas excepciones Esta tríada se repite Gas, Corva, Viking... Gas, corva, viking, mercadera, guerreros, científicos Toda su historia con un final violento. Bueno, bien, está la cosa. Por aquí, por el universo. Piensa en ello. ¿Cómo podría hablar el Atlas? ¿Cómo pediría ayuda? Usaría la única lengua que conoce. Hablaría con la vida. Crearía. Haga lo que haga. Estos seres vivos siempre terminan en conflicto. Creo que algo horrible sucede al Atlas. Está gritando del único modo que sabe. Ah, va a preguntar qué se puede hacer. Vale. Ahora no me volverá a hablar. No. Te, te ha elegido a ti en su lugar. Después de todo lo que hice por él. Después de... Yo quería... Quería averiguar que había de distinto en este universo Nosotros somos quienes somos Pero tú, puede que por el alma O por simulación Eso no importa ¿Por qué ya no me habla? ¿Por qué no le basto? El canal de Nulo comienza a entrecortarse Y su holograma empieza a desvanecerse Se está desconectando de la holo terminal. Bien, finalizamos la tra misión observo su marcha Voy a activarse otro canal Aparece la señal de Apolo Vale, no no habla el otro Habla con Apolo sobre lo que has averiguado Madre mía Menudo lío, chavales Yo ya no sé a quién creer y a quién no Vamos a ver Apolo Viajero, lo he conseguido, he logrado salir del portal ¿Dónde estás? Me encuentro frente a uno de Compartamos nuestras ubicaciones, reunámonos y salgamos de este mundo Podemos negar también incluso, pero bueno Vamos a compartir Hacer lo propio Debe de haber un error bueno, con nuestros datos nos encontramos en el mismo lugar Nos estamos comunicando a través de la misma holoterminal Nos intentar intentado pero resulta del mismo El mundo está en silencio, excepto por nuestras voces Cosa rara ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos vernos? No lo sabemos O decir que los datos podrían ser erróneos Mejor bueno, decirle que los datos podrían ser erróneos es Decir una señal de socorro en mi propia lengua Proviene de este mismo planeta No seas así No está solo Es una señal desconocida la que nos habla, ¿vale? Volvemos a sintonizar con Apolo Luchando contra la insistencia de la interferencia de la señal invasora En lo terminal muestra Está recibiendo Una mano y salgamos de este mundo No hizo otra vez lo mismo Vale Venga, accedemos Ir a buscar la fuente de esa baliza de emergencia Quizá continuamos con esta discusión cuando lleguemos allí Vale, nos manda otra ubicación o algo Vamos a ver Localiza el origen de la señal Entra el origen de la señal uh -huh. Parece que está por allí Seis horas Buah, muy lejos, ¿no? Mm, vamos a ver mi, mi navecilla que anda por allí mm, A los dos de eso hemos entrado, yo creo que sí, ¿no? Eh, vamos a ver, tío, ya <risa> Una maravilla esto. Eso es una maravilla. Venga, vámonos de aquí ya de planetilla este de, de la ubicación esta. Vamos. Aquí, cambiamos la, la vista. Ahí. Tenemos un montón de utilidades, ¿eh? No estoy, no estoy utilizando todas. Aquí no hay. No forma nada de los planes de nulo. Ya estamos. Pues no iba para la estación o algo. Venga, salimos ahí afuera Y llamamos a la anomalía Hemos salido ya de la atmósfera? Venga Ahí está A ver, nada de esto que nos cuenta ahora Madre mía, que aleo, chavales Venga Entra Ahí Estamos aquí en esta maravillosa Anomalía espacial Ven Vamos en busca de nuestro coleguita Hola amigo Hacemos aquí un Vuelo Hacia el balcón Y entramos por aquí <ríe> Pasa pues, amigos ¿Cómo estás? veo preocupado Preocupado Ente perdido está a gusto con el peligro Nada no, nada, elige su propia realidad La hace segura, nuestros amigos están a salvo Pero cada ente tiene su patrón Sigue tu patrón, sigue el patrón de ente perdido Sigue el patrón de nada, así es Falso, alla es real La falsedad está en su ojo Ala no es una deidad, ala es otra cosa Pero alla no puede elegir cómo vemos su patrón Nada podría saber más Pero nada decide no saber más, ente perdido cree que lo sabe todo Za, sea así Leche que le han dado Toda esta gente, tío El origen ya, ¿no? Eh, ya me, me da mercurio, ¿vale? Que nos viene bien Va a comprarnos cositas y tal Ya está, nos vamos ya para Una baliza de emergencia En la lo terminal Encuentra el origen de la señal Venga, vámonos Ahí os quedáis, amigos Ok Aquí las misiones del nexo A ver si las hacemos Venga A ver, pasa que podríamos ir por el, A ver si... A por otra ranura del exotraje, ¿vale? Que eso es muy importante también Antes de irnos Vamos a echar un vistacillo por aquí por la escalera Abre que sésamo Abrimos aquí a mano derecha Y buscamos el exotraje allí al fondo, ¿vale? A ver, perfecto Tenemos un huequito Muy bien, maravilloso Muy bien, muy bien Esto nos interesa, ¿vale? Cada vez que llamemos la anomalía espacial En otro sistema estelar podemos... Averiguar otro espacio. Yo creo que sí, me voy a dar. Esta la quiero rellenar entera también, ¿vale? Para llenarla de tecnología. Tenemos tres espacios nada más. De momento libre. Y mirad to todas las cosas que llevo en lo alto. Madre mía, chaval. ¿Ya un poquito de espacio? Bien, yo creo que sí. Vale. Ok, y luego con estos podemos hablar siempre que queramos y tal A ver La, la multiherramienta esta no creo que sea buena Pero vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Ok ah, de clase C Es rosita, qué gracioso Rosita y verde Vale, una pistolilla ahí Pero que no es lo que queremos, no es lo que buscamos Pues nada, vámonos o también podemos mejorar nuestra, nuestro rifle, pero ya encontraremos alguna. Ya buscaremos por ahí multiherramientas, ¿de acuerdo? Y ya Ya cambiaremos. Hasta luego, amigos. Esta vez sí. Cuidado. Que me electrocuto con los rayos. Muy divertido y muy entretenido el juego. ¿eh? Y luego le ¿vale? podéis cambiar la dificultad y a... a vuestro antojo a vuestro, a vuestro gusto, ¿vale? según necesitáis más disfrutado o menos disfruta vamos al origen de la señal esa salimos de la anomalía, que no volvamos a entrar ahí y a buscar aquello ¿vale? ponemos más o menos restitos y vamos para allá ¿vale? me gustaría visitar otros planetas, pero estamos siempre visitando los mismos, lamentablemente Vuelto al mismo Al planeta minero este Ok Va para allá Te he puesto nombre A un campamento Menja. Que ha sido aproximada Ya, ya Aterrizado por aquí Mismamente ya buscar la baliza de emergencia la misma la tenía que haber buscado Desde la nave, pero bueno, vamos a ver eh, tenemos por aquí Al otro lado Objetivo alineado el mismo es aquello, ¿vale? No lo sé Como para el norte, más o menos Vale o para el norte Pues vamos a ver no veo yo por aquí Estas que las tenemos todas Los Animalito. animalitos Animalitos lo que más me interesa verdaderamente Ahí He visto un centinela de reojo Y poco más Concha capilar Ese todavía creo que no... A ver Que no la tengo Ese objeto o Esa conchita Vamos a ver Si no me detesta el... ¡Ay! Me hizo daño R3 para recoger Vale Concha capilar Este es nuevo Creo, eh a ver no, Pues ya tengo dos Vale, vale No sé ni para qué sirve Su realojamiento seguro en base habitable Ni idea, eh El objeto este Venga, tenemos que ir para el norte, eh Me dijo Más o menos 400 metros ahora a buscarlo él. El... Son como mejillones, ¿no? <ríe> Abierto, yo qué sé Parecen mejillón. para ah, por allá estamos la nave otra vez Y... Creía que era... Ahí, pero bueno Está por aquí cerquita, eh A ver Me ha dicho que para el norte Vamos a ver, vamos a ver. No lo tengo claro yo esto, eh No, no, aquí no hay nada, tío Para el norte no... No veo nada de nada a ver cómo lo hacemos Yo aquí ya se ha estrellado algo, ¿eh? Esto tiene pinta de... ver, eh, ¡Toma! <ríe> ¡Te disparo! Ok A ver Está ahí, está aquí, está aquí Lo que yo decía Así que no podía estar muy lejos o sea que es difícil Vamos a ver Aquí se ha estrellado algo, ¿eh? Bueno Ostras, que tenemos un portal de esto. Ostras, tú ¿Puedo aparcar? Yo aquí, pero lo mismo no, ¿eh? Porque si lo terminal, esto no es lo termina Esto es un portal, esto de... De los glifos y tal Vamos va. Esto no es Estuvo alineado Ah, pero... A 1300 metros No puede ser esto Aquí me está por aquí el centinela. Madre mía, qué estructura. Bueno, vamos a, a guardar y trazar aquí este sector también. Que Ahí no me he encontrado nada Y aquí tampoco, parece Ostras tú, menudo Teletransportador de estos, ¿no? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué leches es, tío? Ida de vínculo, sello, ínculo Estructura He descubierto algo raro aquí Pero no puedo hacer nada de momento, creo, ¿eh? Vale No sé si tendrá esto algún Tipo de dispositivo, no lo parece No sé Creo que es la primera vez que veo un artefacto de esto Aquí, aquí, lo tenemos Ah, vale, pero lo... A ver, a ver Uy, Un momentillo que está grabando A ver ahora Ojo ahí, eh La iteración está A termina, al parpadeo, esperando introducir Cargamos datos enviado para intervenir en los áreas designadas guerra, eliminar del historial, continuación de creador protocolo, centinela, extinguir especies no volver, diagnóstico, error pérdida de datos Continúa para las directrices, originales, programadas aumentado su habilidad para conformar el escenario de conflicto comportamiento redundante problemas de pérdida de datos, posible pérdida de control autoconciencia ni idea chavales ¿qué es esto tío? ya se ha ido esto eh al menos ¿no le hemos metido los datos, no sé Me ha dado error La leche Bueno a mil y pico metros Tenemos que a otra vez la nave <ríe> Se lo está haciendo ya de noche. Otra vez, no me quería que era aquí, pero no. Mmm, no mando aquí, a ver, es que ya te digo. Y ahí hay una señal como de algo que se ha estrellado ahí Vamos, descaradamente Bueno, pues Vamos a ver si encontramos esto Una baliza de emergencia esta Ahora 400 metros, me dice Para allá, ¿no? Tienes que ir andando, yo que sé Vale Es que aproximada No es Verdadera Ahí tiene que haber algo no hay mucha estructura pero son minerales de este. piñazo bueno, más que tenemos las la piernas duras a ver si está tío que va bueno, hay más que mejillones <ríe> a ver tío alineado bueno, más cerquita estamos vamos para allá. Ahí me estás contando, tío Centinela ¡Oh! ¿Hay Una nave o algo, ¿no? Si es una nave lo que tenemos que buscar Estamos muy cerca ya, eh ¿Quién es esa nave, tío Creo que la vimos antes, eh Venga, eh ahí. Venga Ok Vamos para allá Es una nave, lo mismo no la podemos quedar también Va a ser que está hecha polvo <ríe> Y arréglala Tú que puedes No hay para guardar aquí ni nada cositas este de aquí que se quiere vamos de espalda y todo creo que ya todo Ahí ya no queda más nada, pues vamos a ver la baliza esta, ¿vale? y luego la nave a ver después llamada a la mía y todo ok escucho un sonido lejano mientras se la fuente de la llamada de socorro no suena como ninguna criatura que haya conocido jamás, ni rastro de Apolo He dado tanto a la todo lo hemos hecho lo no comprendes ¿verdad? si no tiene éxito no tiene sentido si no lo consigues mi vida no habrá tenido sentido no puedo aceptarlo ni hablar voy a borrarte de nuevo es lo mejor para todos grabación mito un chasquido pasa el tiempo reproducimos el registro no seas así sé que no quieres esto pero pronto serás un tú distinto <risa> Puede que esta vez Se corta Al hacerlo lo veo todo rojo Y siento un terrible dolor de cabeza La pantalla muestra el número No unos segundos. El número 16 Como siempre, ¿vale? Estamos accediendo a los datos El audio emite un chasquido Pasa el tiempo Y entonces Ahora lo veo Con cada aliento de despertar Veo al ala Observándome Esperándome Espero que no me ataque a los centinelas malditos. maldito Ahí está grabando Línea de ley, portal, localizada Vale, pues tenemos que buscar a El ala <ríe> Y parece que está en aquella dirección Vale Ubicación aproximada, ya estamos como siempre Pero bueno, eso lo hemos hecho ya, ¿vale? Eso lo hemos hecho ya Voy a buscar las líneas de ley. Vamos a ver, una navecilla aquí que nos Nos regala el, al, el alas de vuelo Entramos Vale tacha polvo no ya me lo imaginaba ostras que tiene aquí las velas de vespe ostras chavales esto mola eh ojo ahí Ya estoy por aquí, disculpad. Seguimos en No Man's Sky. Uh, las velas. Esta, esta no lo tenía yo. Las velas solares. Esto, esto es un triunfo, chavales. Esto mismo se la puedo quitar y ponérsela a la mía o yo qué sé. ¿Vale? Pero nos vamos a quedar con ella, pero ya. Ok, esto sí lo tengo. Y este, el engranaje dañado. Vale, esto no... Pero bueno, lo puedo reparar, ¿vale? Con paneles y metal. Lo que pasa es que nos pide un montón de cosas. Pide un montón de cositas El hiperturbo, el propulsor de lanzamiento Lo tiene arreglado, es lo único que tiene arreglado Y luego por aquí el motor de pulso Vamos a ver, la de clase A Ok, vamos a compararla con la nuestra Me gusta, ¿eh? Rojita y tal Con dos motores ahí, todo guapo Mírala, mírala, oye No sé si tuvimos alguna parecida a esta o qué Creo que no está muy chulas la naves, no sé qué os parecen Vamos a echarle un vistazo Venga Esta es la nuestra, vale Tecnología, ¿cuánto tengo? 2, 4, 6, 7, 16, 13, 15, 17, 18. Y sí, 18 tengo de tecnología, ¿cierto? Este también, ¿vale? Tecnología, pero luego de, de carga creo que tiene más, ¿eh? Nosotros tenemos 30 de carga, parece. Y él tiene 47. Ojo, pues no está mal, ¿eh? Y fijaros todo lo que nos mejora aquí, ¿eh? ¡Ojo ahí! ¡Qué bien! Jeje. Oye, vamos pues hemos triunfado con el ala de vuelo este Venga, la registramos Ya la tenemos la nave de nuestra colección, ¿vale? Ok Ya es nuestra hay que ir allí ¿La estrenamos o okay? qué? Vamos con ella Luego llevamos a la otra Supongo <risa> A ver si despega esto o qué pasa Tiene escudo Vale <risa> Tenemos que arreglarlo Un sello hermético Venga y el médico por aquí lo construimos, vale. Y que lo que me pide, este no, motor de pulso. A ¿vale? ver, el escudo. Yo, para mí, lo que me pedía, pero bueno, arreglamos el motor de pulso, vale. Está guapa, lo pasa que eso... ¡Wow! Que ya desplegó las velas solares, chavales <risas> ¡Oh, ¡Hostia, qué pasada! Es que no tenía yo una de estas No sé qué más me pedía ¿El, el escudo deflector me pide? Que no sé, tío Vamos a recargar el escudo Para que... Vaya Con escudo, por lo menos, ¿no? te <risas> que era granaje Ya no tenemos metal cromático, ¿vale? Ni panel cableado, así que bueno Vamos a intentar despegar con la nave <ríe> Aquí Vámonos no. ¡Este, ¡Qué guapa! ¿Qué os parece, chavales? ¡Buala! ¡Cómo despliega esto luego la... Vamos a probarla, vamos a probarla arriba Vamos a probarla aquí arriba en el espacio Hay que desplegarla a las solares, míralo Ahí está desplegando ¡Mira, mira, mira, mira! mira ¡Vuela chavales! Mi primera nave solar de estas ¡Ostras! ¡Qué pasada! Estoy flipando esto, <risa> fenómeno, ¿no? Tenemos motor de pulso. A ver, está allí. Vamos para allá. Fuente de la línea ley. ¿Tiene escane? También tiene escane y todo. Una maravilla esta. A ver, la voy a ver por dentro. Vamos a mirar por aquí. Por dentro, a ver qué tal. Bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas cositas tiene, ¿no? Que no tiene ventilador de este tocutre to como. Como la otra. Mirar el radar todo guapo. En el centro que nos dice localizaciones y cosas El ala de vuelo Qué guapa está, ¿no, chavales? La veo muy chula Vale Vamos para allá Wow. Alucinante las guardará, imagino Ojalá o no las guarda Que va, no las guarda, tío <risa> Ahora, ahora, ahora Sí, sí Entramos dentro del planeta Hostia, qué guay Venga, vamos a ver A ver si está allí Yo creo que es aquella Vale Vamos a ver Una musiquita y tal Otro chisme de esto, eh Yo no sé Vale Barco aquí al lado No sé ser aquí o no Qué chulada de nave Hemos pillado, tío Qué bueno, ¿eh? el, el juego te, te va Recompensando cuando vas haciendo Misioncilla y tal El L2 Este no es el L2, este es el L2 Activo A ver estoy mm. alineado sé. Pero me dice 600 metros, ¿eh? Me hemos topado para allá A ver Qué historieta está Aquí el depósito Depósito de oro Madre mía, qué rico el del de oro Pero que no nos puede dar la codicia, chavales Ven Puesto de Butonari más datos de navegación Venga Vamos cogiendo cositas por aquí Nanites Venga Y carguero Ahí, grasa de hidrógeno uh -huh. Que no sé esto Vale, guardo otra vez vale, el sistema este Los fallos, que no sé, las líneas de ahí este. Dice que está en otro lado, ¿vale? Está como para allá, dice ¿eh? Al sur No sé Madre mía, chaval el Norte por allí, el suroeste, más bien ¿o? Vale Vamos a ver aquí Parece que no funcionan los datos que le, que le meto Creo que no No son correctos, creo, ¿eh? Voy a ver Propone confrontación directa, dice Ni idea Pues nada Hay que hacer la línea ley esa De muy lejos 600 metros para allá A ver si no me... ¿Eh? A ver bien por allí Marcado ahí Poco, una no baliza Bueno, qué pasada la nave. Lo malo que no puedo llamar a ninguna de estas. Ahora a punto. No bueno, tenemos aquí estación de llamada de su nave. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos una criaturilla. Está corriendo un montón, ¿vale? Es para amigo. ¿Qué pasa? No tengo comidita para darle, pero bueno. Cuando veamos que se nos muere de hambre, pues... Vale, a ver Vámonos Corre, amigo Mira cómo va esto ¡Vamos! La baliza se nos queda corta A ver Luego Creo que también podía yo Hacer el barrido este Míralo pues aquí Está más lejos que la mar Pero bueno Vamos para allá Luego quito la baliza A ver si nos salgo Tienela bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! <ríe> ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ay, Zona descubierta bueno, vamos 600 metros ¿Qué me estás contando, tío? Y yo esto se pierde más que la más, ¿eh? Las líneas ley está. <ríe> ¡Corre, amiguito! <ríe> no me caiga un hoyo de todo De mina, verás, tú que risa Ya a ver es que está lejísimo Y no veo Nada por allí la lineal Ley esta me está tangando, seguro A ver, centinela Voy a tener que ir así todo el rato con esto Sí Yo creo que es lo mejor, ¿eh? Va sonando, va sonando Venga, vamos Vale, creo que es aquí ya, ¿eh? Ahí, ahí, ahí, ahí. Venga, vamos. Ahí, centinela, sí, sí. Es aquí. Es aquí, chaval, el monolito. Vamos. Línea de ley portal detectada. Gracias, amigo. Por el paseo. Ahí está guardando. Y carbono condensado. ¡No! Amiguete no. Este, busca. Tiene que querrá que lo alimente. Ahora, espera, amigo Tengo aquí una misión muy importante Tenemos que activar el portal, ¿de acuerdo? Eh, estoy por llamar a la... ¿De ¿Esta o qué? A ver ¿Esta cómo la puedo quitar? Quitar baliza. Vale Perfecto uh -huh. A ver Igual Montándome Tengo puesto unas linternillas y no sé qué más la linterna y no me acuerdo que era el otro De vitalidad o algo Bueno, vamos a activar esto nada ah, que se nos, se nos guarda <ríe> Vamos allá Bueno, ahora tenemos que arreglar esto Espero tener de todo, a ver Venga, empezamos por aquí mismo Yo que sé Empezamos por aquí bueno, que tenemos un montón Tecnología A ver Este recargada. También Tecnología recargada. Creo que tengo que cargarlos todos Pero bueno Están brillando todo Vale, este con, con sodio Ok Y nos va dando glifo. Ok Mega, menos mal que tengo de hidrógeno y tenemos de todo. Recargada. Mega Merilio, menos mal, tío. Que tengo. No sé qué tendré más si cobra activado de Merilio, pero bueno. Okay. Okay. <coughs> Seguimos cargando aquí esto. Tecnología Una vez que ya tengamos los glifos Ya va ya a estar interesante la cosa Ya podemos viajar ahí a, a diferentes sitios importantes Vale Quedan tres, creo Qué bien que tengamos todos los materiales, ¿vale? Ven. Si no, tendría que poner a buscarlo Y un rollo Así que bueno Lo tenemos todo, yo creo Es eh, estupendo Anomalía de viajeros confirmada ¿Qué os parece? Brecha, brecha Aproximo el portal Que son todas mis hasta ahora Las decisiones tomadas durante todo este tiempo Encontré a dos viajeros Uno que quería conocer a otro de su especie Y otro que solo se preocupaba por su propia existencia Vale Eso creo que son el nada y el polo El apolo, este, o yo qué sé Vamos a ver Apolo lo ve Cruzó el portal y sobrevivió Aunque no pudimos encontrarnos Y Artemis Salvé de la muerte a Artemis Al enviarlo a un mundo simulado Pero debería decírselo Debería hacerle saber que no era real No puedo hacerle algo así No sé si hice lo correcto No sé en qué me he convertido como resultado de mis actos El ala me espera Pero no sé si debo dar el paso se oye bien, chavales. Estoy oyendo ahí unos sonidos raros, tío. Venga. Vamos a introducir glifos. No sé. Un paso adelante. La puerta emite un zumbido. Vale. Si nos activa el portal. Toma. Oh, Y con nuestra criaturita aquí con el terra. Qué gracioso. Introducete en el portal. Introducir, pero con el bichito este. No tengo para darle pienso ahora mismo, pero bueno, todavía va con la mitad, así que. Vale. Y no, nos vamos ahí, chavales. ¿Dónde vas, criatura? Traje. Venga, muévete. Ah, no, sugerencias de consistencia con ser Desmonta, ah, vale, sugiere di direcciones Vale, vale, sí, sí pues va, va a venirse conmigo, eh Sí, va a venir conmigo Introducete en el portal, ¡vamos, amigo! ¡Vamos! Ahí con los zoncita ¡Vamos, chavales! Toma ¿Qué me lo he pasado? ¿Qué no quiere entrar con el bichito? A ver, a ver, lo mismo tengo que desmontar que no quiere entrar, le da miedo quieto, quieto <ríe> se ha desmontado solo se nos ha quedado ahí, ¿vale? <ríe> que grande esto, tío, me he quedado aquí todo venga, vámonos <ríe> Vamos a ver Si no nos mareamos en el viaje y, a, a, Para jugar esto hay que tomar bien otra mina de esta Pastilla antimareo Si no Madre mía Yo viajando, la verdad, nunca, nunca me he solido marear Vale No he tenido ese problema nunca Ni de chico, ni de grande Hay gente que sí, que se marea ahí en, en el barco, en el coche En los movimientos Bueno, vamos a ver la cosa pinta bien, no sé ¿Qué os parece esto que estamos volando? Bueno, bueno, bueno ¿Pero esto qué es, tío? Presurizar inmediatamente, vale ¿Y cómo? Bien, ostras más. yo que vamos al planeta ese o qué, que vamos viajando en el espacio, tío ¿Qué carga ¿Te carga madre mía, chavales yo que sí esto el ala, vale, vale aquí ya estuvimos una vez, creo a ver si se con esto bien había cositas por aquí la bolita esta o qué? los señores. A ver. A mí que había bolitas por ahí. Mira, hemos aprendido las palabras. Para él. era algo? Sí, algo hacía. Ojo, tengo el sistema vital dañado, ¿eh? Hazle ahí, macho. nos carguemos. la cosa fatal. Bueno, no tengo diosita. La ha gastado toda. Pasa con la diosita La hemos gastado, amigo Tiene toda las pinta Y batería de iones ¿Cómo vamos? Tenemos estoy a la nave esta Batería de iones No lo veo ¿Dónde era lo de recargar esto, tío? Aquí, batería de iones qué no tenemos? Cobalto todo, lo tengo que tener por el carguero, ¿no? A ver... Pero no puedo... Vale Mala suerte No puedo acceder al cargamento del carguero Desde aquí Bueno, no pasa nada Venga, vamos a hablar con las lava que nos cuenta. Ah, vale, había... Esto para aprender palabras, ¿no? Me salen aquí ¿Es este? ¿Puede ser? El otro, ¿vale? Va a prender... Ah, bueno, me ha dado ahí células de curvatura ¿Y aquí qué me da? Dos, dos células Vale, no hay más nada por ahí, parece Bueno, a simple vista Vamos a ver qué nos cuenta este Madre mía. Hola, mundo Vamos a terminar de antes la interfaz del ala. ¿Hicimos audiencia o saludamos? Vamos a saludar, vaya que se enfade Vale por okay. lo visto has estado mostrando un comportamiento aberrante He cuestionado cosas y planteado problemas acerca de los propósitos, la ética ¿Deseabas conocer a tu creador? Pues bien, aquí me tienes Hazla, pregunta lo que quieras ¿Este es el que no ha creado a nosotros? ¿Este es ¿El que está creando vida? La Grabación, emite un chasquido, pasa el tiempo, la voz se apaga Vale la interfaz se queda quieta y en silencio ¿Limpiamos el sistema? No tengo una idea. Vale. Creo que da igual, ¿vale? Voy a limpiar el sistema por si acaso. <ríe> Pero para la muerte universal. No, no, no. No. No. Vale, vale. Iniciamos interfaz. Vale, vale. La realidad se desvanece, todo, todo lo hace y algo va mal, algo distinto Se desvanece mal No sé, tío, gritar <risa> Vamos a gritar Tampoco no sé si alegrarme o rendirme Ah. <risa> el Alan me muestra lo que es, que a los corvas y a los vikings No me los muestra todo en un instante A todos los que existieron alguna vez Me muestra el patrón, el diseño Pero de los humanos no hablan en ningún momento, ¿eh? Los humanos tienen que estar extinguidos yo qué sé, se los... ¿Se nos ha comido otra civilización o nos hemos extinguido nosotros, vale? Pero aquí no, no los nombra. Ni vemos ningún humano por ahí ni por ningún lado. El ala me muestra la fórmula de un alma. Si la pongo en una máquina, viviría. Vale. Otra vez vamos a hacer, hacer lo mismo. Veo cada detector rellenando la base de una pantalla destrozada. Veo todo el universo reducido a una interfaz gráfica. Que no sé, yo sigo gritando <ríe> ¡Ah! es la existencia, exige es que admita lo que ya sé Y sin importar lo mucho que trate de ocultarme de la verdad de mi propio ser No hay alternativa Vale Puede es ser que sea una, una simulación, nada real Estamos en Madrid, ¿vale? No tengo ni idea, chavales ¿O le decimos una o nada real? Las dos aquí, ¿vale? Da igual lo que digamos, creo, ¿eh? Voy a decirle esta misma. Yo siento. ¿Qué sentimos, chavales? Rabia, tristeza, rebeldía. Tristeza, ¿no? Por pues la humanidad que ha sido destruida y que se destruye en todas las civilizaciones, estas. Vamos, tristeza. Eh, todo lo que he hecho, cada estrella que he visto, cada planeta descubierto, nada real. Ninguno de mis amigos fue jamás real. Mi viaje solo fue una mentira. Pienso en cómo los cuervos alteraron la mente de los gays cómo los forzaron a volverse buenos. Pienso en la máquina de nada, en cómo me sentí por la simulación. Me siento, ya no me siento yo mismo. Al final termina hablando. Viajero. ¿Satisfecho mis palabras? No, mucho, la verdad <ríe> Yo qué sé, decimos que no <ríe> ¿Qué crees ser? ¿Vale? ¿Un ente simulado o un viajero? Yo creo que ente simulado es lo más... Pero bueno Vamos a decirle un viajero <ríe> Es un explorador de todo lo que yo he creado ¿Te consideras real? Hombre están pegando leches por todos lados, claro que sí, aunque sea simulación, si es muy real, muy real, es realidad aumentada o es realidad virtual, pues claro, de desienta real, por eso se cae la, pe la peña con, con las gafas de realidad virtual, se pegan unas leches contra las paredes, contra los televisores y todo, con las gafas de realidad virtual, no domina el espacio-tiempo, ven, vamos a decirle así. sí, da igual, esto ¿Cómo puedes tener en algo si no eres real? Me dice ahora. ¿Cómo eres capaz de elegir? Me permitiré morir ahora mismo si es lo que deseas. ¿Lo deseas? No, hombre, déjate de rollo. Estás <ríe> tú susceptible. Aunque eran mercaderes, definidos por su codicia. Los vikings eran guerreros, definidos por su ira. Vale. Y los corvos eran científicos, definidos por su curiosidad. Es científico. No podía haber hecho ahí un, una mezcla de los tres. Estos mundos eran tuyos quería, quería saber ¿Qué harías con la tenida. Quería saber hasta dónde llegaría Llegaríais Recibimos juicio os digo que yo esto No tengo ni idea del juego Es el modo historia este No lo he visto en ningún youtuber Ni nada No tengo ni idea de Lo que pasará O dejará de pasar bueno, Así que bueno Seguimos aquí con la historia esta Del ala Salvaste la vida de la iteración Artemis Pero no le confesaste Su naturaleza simulada Pensaste que la verdad La daría daño Claro pero eso no le contamos La verdad Ojos oh, que no ven, corazón que no siente. Así que bueno. No me dio tiempo. Sí, me dio tiempo, pero que no, al final no No se lo dijimos. Vamos a ver si lo hemos hecho bien o no. Apolo te sigue a través del portal. Sobrevivió gracias a tu guía. Lo salvaste del destino de Artemis. Vale, te mueve la compasión. Interfieres. Posee potencial para el bien y el mal. Gracias a ti, ambos viven. Así sí, somos nosotros! ¿Qué te has creído? estamos? Venga. <risa> <risa> ¿Qué te pensaba? Alla? Se más. Venga, vamos a ver. Que el atlas permanece en silencio, también respuesta, necesita aceptación ni rechazo. Este es el creador de todo, a ver. No sé. Si soy un ser simulado, entonces no estoy seguro siquiera de que sea distinto del atlas, de todo lo demás. Tengo que no ser más que un código, una función danzando en la oscuridad. Se acabó, viajero Plantea tu última pregunta Pregunta lo que se debe preguntar Susurra tu última palabra Vale, decimos 16 Que el código este Famoso Aquí en el Universo Ya vea qué sucede Yo, mi Error crítico del sistema Alerta, alerta ¿Qué estoy? ¿Qué estoy viendo? Encima otra vez 16 6 minutos restantes de tiempo operativo Dice ahora, madre mía Fragmentación Inminente, envío de datos en es... ¿Qué lugar es este? ¿Es real? ¿Yo? Estamos ahí como programando ¿eh? Lo estamos ahí un poquito como hackeando O algo Vamos a ver, no sé ¿O soy yo el que se está hackeando? Vento gravitacional extremo, ojo ahí. Generadores de soporte fallando en vida de datos. Al agujero negro no hemos ido todavía. Habrá que ir también, me imagino. Odio, ¡Oh, El Alla se muere, el Alla se está muriendo, me grita asustado. Solamos al ala, ¿vale? ¡No te mueras! Lo veo. Al en entonces, plan Su última interfaz se encuentra en el corazón de toda la Galaxia chillando. Tratando de quitarse de los errores, no quiere morir Pero tiene poca herramientas y no puede llegar al origen del daño Yo no sé cuánto tiempo me queda Al darla 16 minutos ¿Tengo vida útil? ¿Minutos? ¿Segundos? No sé si tengo tiempo de despedirme No sé si... Si... Ofrecerse, gritar No hacer nada <risas> Ay, mmm, Gritamos otra vez, yo qué sé, tío Gritamos Creo que da igual, ¿eh? La que elijamos, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pero así tarda, ¿eh? En desconectarse. El bichito. Venga, otra vez que vamos de vuelta, chavales. ¡Vendo! Bueno, bueno, bueno, qué viaje. Uf, el sonido va bien al juego, ¿eh? Y la musiquita, pues la tengo bajada. ...muy interactivo... ...todo, puede interactuar con todo... ...con todas las criaturas y todo y... ...es muy bien la verdad... ...un montón de planetas, de lunas por conocer... ...sistemas estelares... ...buah... ...de todos chavales... ...no la verdad es que lo... ...lo estoy disfrutando mucho... ...no tiene todo el apoyo que me gustaría pero... ...ahí vamos... ...y luego llegar hasta el centro del universo este... ...que es el, la misión de del el juego Nos queda todavía, imagino Un montón Y este juego es que nunca se acaba Aunque tiene un final Pero imagino que nos dejará después En el Nueva partida Plus o lo que sea Vamos a ver qué pasa aquí Nos ha mandado aquí el intemporal El Atlas te ha salvado ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo el gusano! ¡El gusano! ¡Ostras, el gusano de arena! No nos hace nada, ¿vale? Es ¿Eh? simplemente.. Un ¿eh? animalito por ahí volando. El gusano, el gusano que está por ahí. ¿Vale? A 1200 metros. Voy a ver si detecto esto. No, esto es un planeta nuevo, ¿eh? Yo detectando plantitas. Me detesta esto. Que va a venir el, el. El gusano de arena y me va a comer. De dune. Venga. Aquí, si me queda otro son esos? Puede ser que sí Dos de seis Muy poco llevo Como vamos de... Bueno, ahí va Vale, a ver, ¿qué hacemos aquí? dice tu nave y súbete a bordo Vamos pues para allá, ¿no? ¿Cuántos metros está? Ah, vale, 500 metros Vamos para allá Eh... Cuidado con este. Ay, antes de que me dé a mí, le doy yo. Está leído la nave. Tenemos que detectar aquí un montón de cosas. Vale, no, es tóxico, parece un planeta tóxico. No sé dónde, Amonio. Vamos a ver, ¿dónde estamos? Cules, cules gamma. ¿Qué me queda? Otro volador diurno. Volador, volador. Y uno subterráneo. Sigo buscando voladores. Mira este. Es un. Qué gracioso. A ver, voladora esta. Mira este. Rojito. Sí parece más bien pajarito. Vale. Está chulo. Venga, seguimos A ver, no, estamos aquí en otro sistema Parece nuevo, ¿eh? Este, este es nuevo El Murphy 17 ¿De Me acuerdo? Menudo planeta que tenemos aquí también sí. Eso sí nos interesa 3 de 6 A ver... Otro vistacillo por ahí, parece que no. Hay más animalillo menos tengo que mirar al cielo, pero bueno. Vamos a buscar la nave. Ya, ya sé que hay muchos minerales no identificados. Pero tenemos que ir a por la navecilla. Así llamá a mi.. A mis amiguetes, tío. Eso los tengo. Ya está ahí la nave, desde luego. Allí abajo. Planeta raro, ¿eh? Planeta raro Que pierdo mi nave Aquí con la vegetación está rara Ahora, Un poquito, pero bueno, no pasa nada Venga, seguimos No hay para grabar aquí ni nada Se nos quedó aquí la nave Me la ha traído para acá Está es una nueva ubicación. Vale, no A menos no han traído la nave. Al carguero. Ok. El proyectil, reliquia y tal. Para y todo viene mejor la, la vista en tercera persona. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Maquinaria dañada. Lleno vivo. Vale, mía. Vale. A las nanitas. Este... No sé si interactuar con él. Vamos para la nave, ahora tú. Esto, tío, está en el aire, tío. Este está bugueado. Está bugueadillo. Bugadillo me voy a quedar yo. así si no es gratis, pero bueno. Si no tenemos un montón, que yo sepa. Vamos no, recogiendo aquí las plantitas. Aérea Menudo bugazo no Hemos encontrado Venga, nos montamos en nuestra nave Está un poquillo enterrada, ¿no? ¿Eh? Ahí en el cielo o qué Se ha quedado ahí ella. Venga, vamos a sacarla del fango Ok, a ver qué nos cuenta Respecto a la seguridad de mi nave Con náuseas Tranquilo Siento que me voy a poner enfermo Dice Vomitamos No, dentro de la nave no <risa> me aguanta. Tento aguantar, pero la Bilia asciende sin remedio. Está punto de duraba me habla desde el esotraje. El malestar desaparece. Menos mal. Vale. Puesta asco, miedo, pánico, detectada. Autodiagnóstico de la nave. Contramedida desplegada. Pulgar, neutralizado. Es la voz de mi esotraje que me dice que me ha rescatado. Esta, ha estado conmigo desde mi primer despertar. Advirtiéndome de condiciones peligrosas, entes hostiles y transacciones financieras. Es algo extraño, pero esta voz... Es mi más vieja amiga Una compañera constante en la dura y en la maduras. <ríe> Preguntarle si sabe algún chiste Sí, hombre, claro A ver si es como el Codewall del Fallout 4 Le sustrae, no responde ¿Cómo no? Se mantiene totalmente callado Pues no, no es como <ríe> el Codewall Creo que no había hecho un chiste jamás Nací con la capacidad de hacer muchas cosas Me habría gustado vivir más Si hubiese podido Mi breve felicidad se fuma Debo advertir a mis conocidos Debo advertir a todos los viajeros Que pueda El multiverso se acabará en 16 minutos Madre mía No sé si nos quedan ahora Día, año En este falso espacio <ríe> Uy Oh, Dios Sí, ¿qué pasará, chavales, ahora? ¡Ostras! Los alertar a los más viajeros Sobre el destino del ala. Localizarle lo terminal ¿Vale? Con ALA 3 Un momentito. Ahora vamos aquí otra vez Y... Planeta tóxico aquí. Vamos a ver. Una iteración generada, contención de anomalía preparada. Emitimos. Remisión recibida, anomalía del viajero detectada. Anomalías es compatible. Posición registrada, escaneo de integridad del sistema inicializado. Estas son todo palabras científicas y tal del Aquí, pero bueno, no sé lo que habremos hecho con esto, ¿eh? La verdad. A ver... ¿Qué me señala ahí? Módulo de tecnología Manipulador del terreno Creo que no haya... Esto. Aquí lo tenemos Vale Me llevo los datos Ok pues habría que alertar a todos los viajeros Ya y toda la historia Localizar el holo terminal con el L3 Vale pues, ¿Dónde estaría? No lo veo este Pues yo no lo veo Ah, barrido de objetivo, vale, vale Vale, como siempre Pues nos dice que nos tenemos que ir Algo lejos, ¿vale? A un kilómetro por ahí lo, lo terminal, ¿de acuerdo? Pero eso ya será en el próximo episodio Yo creo que está muy bien por hoy, chavales Hemos avanzado un montón de, de la historia Tenemos nave nueva, así que Poca broma, y bueno 60 de tosida, toxicidad Aquí y Un poquito de amonio, ¿vale? Eh, pues estupendo Chicos y chicas, un saludito para todos Peñitas, nos vemos en la próxima Chao, chao, no se olvide de dejar like Que nos ayuda un montón Bye